¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están, amiguitos? Y todos ustedes que nos están escuchando. Estamos contentos de que estén con nosotros de nuevo. Y ahora, tío Daniel, creo que es hora de que nos cuentes uno de esos emocionantes relatos de la historia sagrada que nos sueles contar. Gracias, tía Elena. En verdad, creo que la historia de hoy es una de las más dramáticas y emocionantes de la historia sagrada. Yo la titulo, La, la Prueba, Prueba Suprema. Suprema. Durante muchos, muchos años, el patriarca Abraham y su esposa Sarai habían esperado y orado por un hijo. En todos esos años, a menudo Dios le había repetido a la anciana pareja su promesa de hacerlos padres de una gran nación. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y los meses en años. Y Abraham se preguntaba cómo cumpliría Dios su promesa. Y Sarai, que a veces se reía, estaba completamente segura que era demasiado vieja como para ser madre. Entonces, un nuevo y extraño pensamiento pasó por su mente. Siéntate, Abraham. Tengo algo muy importante que hablar contigo. Sí, querida Sarai. Se trata de... Bueno, Abraham. He decidido tener un hijo por medio de mi sierva Agar. Agar, la egipcia. Sí, ¿por qué no? Te daré a mi sierva Agar para que sea tu esposa. Y si tiene un hijo, será mi hijo. ¿Que yo me case con Agar? Sí, Abraham. Pero no puedo hacer eso. No creo que un arreglo tal le agradará a Dios. ¿Por qué no? Bueno, en el principio, cuando Dios creó a Adán... Le dio a él una sola esposa. Pero, Abraham, los tiempos cambiaron. En nuestros días se acostumbra que un hombre rico como tú tenga más de una esposa. Eh, sí, lo sé. Y Dios pero... dijo que vas a ser el padre de una gran nación. Sí. Tal vez tengas razón. No había pensado en eso así como tú. Entonces te casarás, Abraham. Enseguida voy a hacer los arreglos para el casamiento. Y pronto se efectuó el matrimonio entre Abraham y la sierva Agar. Casi inmediatamente comenzó a cambiar la actitud de Agar. Como ahora era la esposa de Abraham, se imaginó que llegaría a ser la madre de una gran nación. Agar, ¿qué quiere usted? ¿Será mejor que prepares la comida ahora? Ya no soy más su sierva, soy la mujer de Abraham. Voy a ser la madre del hijo de la promesa. Agar, tú puedes ser la segunda esposa de Abraham, pero tu posición como sierva en esta casa no ha cambiado. Bueno, Sarai, desde ahora ha cambiado mi posición. De ahora en adelante, yo soy la señora de esta casa tanto como usted. Bueno. Bueno, vamos a ver si eso es así. ¿Sí? Ya veremos eso. Obligado a escuchar las quejas celosas de Agar y de Sarai, Abraham trató en vano de restaurar la paz y la armonía de su hogar. Pero Sarai, querida mía, Agar es mi esposa. A mí no me importa si es, Abraham. Debe irse. Le está diciendo a todos que ahora es la señora de tu casa. Se está jactando de eso, Abraham. Y de que va a ser la madre del hijo de la promesa. Me parece, querida Sarai, que tú fuiste la que me lo sugeriste. Abraham, me estás echando la culpa de todo este problema. Eh, bueno, fue tu idea. Tú perdiste la fe en el poder de Dios para darme un hijo. Y por eso te casaste con Agar. Oh, sí... Oh, Sarai, los dos nos equivocamos. Debería haber sabido que llegaríamos a esto. El pecado siempre conduce a la infelicidad, celos, odio... ...y hemos pecado al perder la fe en Dios y en sus promesas. Bueno, ¿vas a desterrar a Agar o no? No, Sarai, no la voy a desterrar. Ella va a ser la madre de mi hijo, el tan esperado hijo de la promesa, y yo... Yo no puedo echarla. Entonces debe ser castigada de alguna otra manera. Eso, Sarai, queda contigo. Ella es tu sierva. Haz con ella como mejor te parezca. La Sagrada Escritura dice: Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que agar huyó. Oh, oh, hace calor. Pero es mejor cualquier cosa antes que ser la sierva de Sarai. Castígame, humíllame delante de los otros siervos. Pero ahora, ahora soy libre, libre, libre. Finalmente, después de muchas horas de caminar por el desierto, Agar encontró un manantial. Solitaria y cansada, se sentó a descansar. Este es un lugar solitario. No se ve ni un alma. Y estoy muy lejos. Muy lejos de casa. Y de los amigos. Agar. ¡Oh! ¡Oh! Agar. Agar, sierva de Sarai. Tú... me asustaste. ¿De dónde vienes y a dónde vas, Agar, sierva de Sarai? Estoy huyendo de mi señora Sarai. Agar. Regresa al lado de Sarai, tu señora, y obedécela en todo. ¿Pero yo? ¿Quién eres tú para que obedezca tu orden? Yo soy un ángel del trono de Dios en el cielo. El Señor de los cielos me ordenó que te diga que aumentará tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. ¿Ismael? ¿Ismael? ¿Qué significa? Dios, escucha. Oh, ángel, ¿qué haré? Se fue. Pero Dios aún me ama. Oh, Dios, tú me ves. Volveré a mi señora Sarai. Tal como había dicho el ángel, a Agar le nació un hijo y le puso por nombre Ismael. Ahora Abraham estaba contento. ¿Podría ser que después de todo Ismael fuera el hijo prometido? Pasaron más años. Entonces, cuando Ismael había cumplido trece años... Abraham, tendrás muchísimos descendientes... ...y tú serás el padre de muchas naciones. Sí, señor. Y a Sara y tu esposa, la voy a bendecir... ...y te daré un hijo por medio de ella... ...y será madre de muchas naciones. <risa> ¿Acaso un hombre de cien años puede ser padre? <risa> ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años... Ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. En cuanto a Ismael, también te he oído y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Pero tu esposa Sara te dará un hijo y llamará su nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con Isaac. Un año más tarde... Oh, Abraham. ¿No es maravilloso? Oh, qué, qué hermoso bebé. Un don de Dios. Y le vamos a poner por nombre Isaac, como el Señor me dijo. Piensa, Abraham. Al fin, después de tantos años de espera, tenemos un hijo. Un hijo propio. Estoy tan avergonzado, Sara por haber perdido la fe por dudar que dios podía darnos un hijo aún a nuestra avanzada edad y hubo una gran fiesta entre todos en el campamento de abraham todos excepto agar e ismael hasta el nacimiento del bebé isaac se había considerado a ismael como el hijo prometido Ahora fue puesto a un lado y en su chasco, la madre y el hijo comenzaron a odiar al hijo de Sara... ...hasta que un día, Ismael se burló abiertamente de Isaac. Abraham, no aguanto más esto, ni un día más. ¿No aguantas qué, querida Sara? A ese muchacho, a Ismael y a su madre... ...han estado esparciendo el rumor entre todos los siervos... ...que Ismael, y no Isaac, es tu legítimo heredero. Y si esto sigue así... Nunca más podrá haber felicidad en nuestro hogar, Abraham. ¡Que se vayan! Abraham quedó perplejo, y esto le dolió mucho, porque se trataba de un hijo suyo, a quien quería. En su desesperación suplicó la dirección divina. El Señor le dijo que hiciera lo que decía Sara. Con tristeza y profundo pesar, se lo dijo a Agar. Agar. Lo siento, pero debo despedirte a ti y a Ismael. ¿Qué va a ser de Ismael? Es un muchacho. ¿Qué va a ser de él? El Señor ha prometido que aunque se separe de mí, Ismael llegará a ser el padre de una gran nación, porque es hijo mío. De alguna manera, Dios te ayudará para encontrar una forma de cuidar de él. ¿Cuándo debo irme? Ahora, Agar. Toma este pan y este cuero con agua, que te durarán hasta que puedas encontrar algún otro medio de subsistencia, y que el Señor sea contigo. Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de los fieles, pero como vimos en nuestra historia de hoy, la fe de Abraham no había sido perfecta. Aún tenía que aprender a confiar y obedecer a Dios en todo, y con ese propósito, Dios le dio otra prueba. Al continuar con la segunda parte de nuestra historia, encontramos que Isaac ya era un joven. Al fin, parecía que el cielo había colmado a Abraham con felicidad y prosperidad. Pero una noche, cuando estaba acostado en su cama, oyó que una voz le hablaba. ¡Abraham! Eh, aquí estoy. Toma, toma Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécele un holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. ¡Oh, mi señor! ¿Eh? ¿Escuché de verdad la voz de Dios o estabas soñando? Me dijo que sacrificara a Isaac, mi hijo Isaac. Eso no puede ser. Isaac es el gozo de mi vida. Además, él es el heredero de la bendición prometida. No. Yo, yo no puedo sacrificar a Isaac. ¿Dijiste algo, Abraham? ¿Eh? Yo, yo creo que me voy a levantar y voy a dar una caminata por un momento al aire libre. cielos despejados y brillantes millones de estrellas y dios me prometió que por medio de isaac sería el padre de una gran nación y que mis descendientes serían incontables como las estrellas del cielo si esto es verdad y la palabra de dios es verdadera ¿cómo puedo sacrificar a isaac seguramente que yo no escuché ninguna voz fue un error Sí, sí, una ilusión, pero ¿será verdad o oh, qué haré? Oh, Señor, que estás en los cielos, oye mi súplica, si en verdad escuché tu voz y si es tu voluntad que sacrifique a mi hijo Isaac, dame una señal, dame una señal específica Varias veces me han visitado los ángeles. Voy a ir al lugar donde por lo general se me aparecieron. Seguramente volverán y me darán la seguridad y la señal que te he pedido. En este lugar me han visitado los ángeles y me repitieron la promesa de que Isaac sería una bendición para todas las naciones si tan solo viniera uno y me diera más instrucciones. Pero Abraham esperó en vano a que apareciera un ángel. En vez de eso, las tinieblas parecían rodearlo. Y aún sonaba la orden de Dios en sus oídos. Lo que oí tuvo que ser una voz. Estoy seguro que fue una voz. Y debo obedecer. No me voy a demorar. Ya está por amanecer. Y yo debo salir antes que Sara se despierte. Al volver a su tienda de campaña, Abraham fue al sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de la juventud y la inocencia. Por un momento, el padre contempló el querido rostro de su hijo y después se dio vuelta. Después fue al lado de Sara quien también dormía. La despertaré para que abraza a Isaac antes de que lo lleve y... Oh, Sara, tendré que contarte la orden de Dios. Oh, cómo anhelo descargar mi corazón y compartir contigo esta esta responsabilidad terrible de, de sacrificar a nuestro hijo. Pero no puedo. Tú amas mucho a Isaac. Él es tu delicia y tu orgullo. Tu vida está unida a la de Isaac y, y tu amor por él podría hacer que yo rehusara obedecer la orden de Dios. No, debo salir sin decírtelo, Sara. Perdóname. Isaac, Isaac, hijo mío, despiértate. Padre. Sí, hijo mío, despiértate y ayúdame a preparar un sacrificio. Muy bien, papá. Voy a llamar a dos siervos jóvenes para que vayan con nosotros y nos ayuden en el viaje. Se hicieron los preparativos enseguida y con los dos siervos, Abraham emprendió el viaje. Padre e hijo caminaban el uno junto al otro en silencio. El patriarca, reflexionando en su pesado secreto, no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre y en lo que pasaría cuando él regresara solo, sin Isaac. El cuchillo herirá también el corazón de Sara. Aquel día, el más largo en la vida de Abraham... Llegó lentamente a su fin. Aquella noche acamparon cerca de un pequeño arroyo. Voy a ayudar a los siervos a preparar la cena, padre. Muy bien, hijo mío. Padre, ¿Eh? ¿Hay, ¿hay algo mal? ¿Eh? Pareces muy cansado. Estoy cansado, hijo mío. Tal vez será mejor que volvamos a casa. Oh, oh, no, no, no, no, hijo, no. El Señor me ordenó que fuera y sacrificara, y debo obedecer su voz. Ya, ya me sentiré bien. Cuando al fin Isaac y los dos siervos se durmieron, Abraham caminó fuera del campamento y pasó el resto de la noche en oración. Pero su alma torturada no recibió alivio. No apareció ningún mensajero celestial que le trajera palabras de consuelo y seguridad. En la mañana... De nuevo los cuatro hombres continuaron el viaje hacia el monte Moria. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración. Después llegó la mañana. Hijo, prepara la leña. Iremos nosotros solos hasta el monte para ofrecer el sacrificio. Sí, padre. D dile a los siervos que permanezcan aquí hasta que hayamos terminado y regresemos. Sí, Padre mío. Y Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos hacia la cumbre del monte Moria. Padre. ¿Qué quieres, hijo? Mira, tenemos la leña y el fuego. Pero, ¿dónde está el cordero para... El holocausto. Eh, eh, hijo mío, Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Oh. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham construyó un altar. El altar ya está construido... Y la leña está en su lugar eh, Padre, ¿dónde está el cordero? Ven, ven aquí un momento, hijo mío Tengo algo que decirte eh, Sí, padre Hijo, tú, tú tienes que ser la ofrenda ¿Yo? Yo tengo que ser el cordero, padre Sí, hijo mío te ordenó Dios, es su padre. Sí, hijo, sí. Con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino que había recibido tres días antes. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia, aunque hubiera sido fácil para él escapar. Desde la niñez se le había enseñado a obedecer pronta y confiadamente. Y ahora... Cuando el Padre le manifiesta el propósito de Dios, consideró un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura, trató de aliviar el dolor de su Padre. Animó al Padre para que lo atara y él mismo se colocó sobre el altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo. Hijo mío, en el nombre del Dios del Cielo y por su orden, levanto este cuchillo y ahora en su nombre... ¡Abraham! ¡Abraham! ¿Eh? ¿Quién me llama? Soy un ángel de Dios. No le hagas ningún daño al muchacho. No lo sacrifiques, porque ya sé que tienes temor de Dios. Pues no te negaste a darme tu único hijo. Oh, gracias sean dadas al Señor. Ángel, ángel, transmite mi amor y gratitud a Dios en el cielo. Así lo haré, Abraham. Padre, oigo a un carnero. Sí, hijo mío, está enredado en aquel arbusto. Lo ofreceré sobre el altar. Dios proveyó un sacrificio, ¿verdad? Sí, hijo mío, y nunca más dudaré de Dios. Siempre confiaré en Él y le obedeceré. Ven, querido hijo, voy a desatar tus manos y juntos tomaremos el carnero y lo ofreceremos en holocausto a Dios.